Ángel Miguel Vargas fue arrestado este martes por miembros de la Policía Nacional, acusado de robar una pasola, en hecho que es investigado por la institución del orden. Al ser cuestionado sobre los hechos que le imputan, manifestó lo siguiente. No, están haciendo, ¿no? no sé, me están hablando de una orden de, de un arresto ahí, pero en realidad yo no sé de eso. No sé, de que una pasola ahí, yo no sé. No, yo tengo una semana que me aceitaron. Como 20 días, así. En relación a otro hecho ilícito en el municipio de Nagua, donde se realizan las diligencias pertinentes, cuyos datos preliminares vinculan a Vargas, este expresó. En Nagua, no yo, no, yo no sé de eso, en verdad, porque a mí me están, eh, me están ofreciendo, y eh, en verdad yo salí preso ¿Cuánto, ¿cuánto, hace, ¿cuánto? hace como 20 días de la victoria que salí. ¿Cuánto le están ofreciendo? Dice que son como 100 mil pesos, dice. No, en verdad yo no sé porque yo no lo conozco ahí. Por, por teléfono. Sí, por el teléfono, José Miguel Vallas. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.